Qué foto metiste, Mati. Eh? Esta tenés que hacerle un póster y, y ponerla. No sé qué tenés pensado hacer. Yo la pondría en, en la puerta de tu casa. No, en la puerta, no. Sí, pero no. toda la puerta. No. Sí, la un papelado. Puerta, un póster en la puerta sí, de la habitación. Pero puerta sí, sí, sí, no de la casa. Un ploteo en la puerta. Sí. ¿Está mal, Mati o no? No, no está mal. No está mal. La, la vamos, a, vamos a, ver de hacerlo, tanito. Pero fue muy, muy, loco porque cuando entra y a la conferencia. Eh, la verdad que muy tranquilo todos muy tranquilos. ¿Qué pasa? La mayoría se había quedado en la zona mixta, eh, esperando por los jugadores. Entonces, como que había mucha prensa internacional en la conferencia de Scaloni. Eh, el ¿viste? entró, se le acercaron un par de personas, saludó muy amablemente, los felicitaban. Cuando llegó, se lo aplaudió. Entonces, cuando se iba, se iba tan tranquilo que, bueno, es la posibilidad quizás hasta de pedirle una foto porque está, estaban todos muy relajados. Y... Se va yendo, lo aborda un periodista de España, que él era muy amigo, se ve, que cuando cubría la campaña de, de la Coruña y le, lo saca en vivo para el medio de España, algo que no se puede hacer habitualmente, pero el propio Scaloni dijo, no, déjenlo porque es amigo. Entonces, bueno, nos pusimos un poquito más atrás a esperarlo. No había nadie, se acercó Scaloni, y cuando pues, le hicimos una foto, cuando voy a sacar la foto, viene el de la FIFA y dice, no, ni foto ni video, y me mete la mano en el medio de la foto. Pero bueno, yo vi que alcancé a disparar antes que me tirara la mano, porque yo ya, ya me veía esa foto así como la ven, pero con la mano del tipo de la FIFA. Digo, ya está, yo la juego, que me quiten lo que quieras, ya no vamos, me quite la credencial. Este, y cuando miro había salido, y ahí no lo podía creer. Ahí no, no, no. lo podía creer, cuando Además, vi que había salido. Hermoso. Además, es y sale como si fuera como si fuera tu amigo de toda la vida. Sí, viste sí, sí, esa esa sí, sensación. Sí, sí. Como diciendo, sí, sí vení, Mati. Todos sí. amigos de toda la vení, mate, vida. Vení, no Mati. lo habíamos pasado, ¿no pero... Claro, claro, exactamente.